Pues me apetece la ensalada, algo ligerito. Vale, pero como no decides tú? Esta situación es una es ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo decido si hoy como pescado o carne que en ese hite hay de otra persona para comer. Es mi vida, son mis decisiones y yo decido cómo vivirlas.